Cambiamos de tema de información. Según aseguró la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la realización de las primarias son un mandato en base a tres instrumentos legales y estas se realizarán porque ya están en proceso. Las preguntas que hemos estado escuchando de diferentes políticos, líderes, sociedad en general, es que respecto a la realización de las primarias. Yo quiero decirles a través de ustedes enfáticamente que la realización de las primarias para nosotros es un mandato de lo que viene a ser la 018 y la 026. Existe la ley, asimismo, la ley de organizaciones políticas, existe la convocatoria y existe el calendario. Son tres instrumentos que a nosotros nos obliga a realizar las primarias. Entonces, las primarias van porque estamos en pleno proceso de preparación y respondemos, como les digo, a la ley a la convocatoria y al mandato al calendario en tanto que tiene resoluciones de sala plena.